Del Yo crazy. Baby, a ti yo te como completa. Con un par de tragos te pones coqueta. Si quieres, vamos a dar una vuelta. Me encanta tu booty, como lo meneas. Estoy cansado de tanto tirar veneno, escupo porque puedo negro, hago lo que quiero, lo buscaban, no encontraban, para mí son todos iguales. Siempre cambiando de lado, distintos finales, pero el mismo resultado, tengo varios males. Chicas, ten cuidado, la ciudad de taque arde. Ando repasado a ustedes, les falta calle. Quisiera copiar los guachos, pero no les sale. dinero no les sale, ni esforzando la voz. Cuando yo los cruzo van corriendo veloz. Y si se tropiezan, lo corto con la os. Me llevo a tu chica y me pongo feroz. Exceso de flow, llueve los billetes Los chicos del barrio le apuestan al 7 La ciudad está fría en la calle caliente Tengo sed, tomé dos fornets de triflex Estoy en el totem, no sé si vos lo ves Miren ven voy a arder como Dre Tengo sexo el poder y el estrés a mí me hace bien Mi amiga Mari me dice su daddy Exploto los party, andamos bien tranqui Fumando unos fili, subiendo en el ranking No quiero un Bugatti, quiero un ti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 De hecho cocinando cocinando skin, el tiburón, HDP.